Hola, estamos ahora con Carlos Bastos. Carlos Bastos es el Frontend Chapter Lead en Orange, antiguo componente de, de print Concept. Él está en su lado bueno, yo estoy en mi lado malo. Pero aún así, continuemos y le preguntaré lo primero, con, con todo lo que te conozco. ¿Eres un buen frontend? Lo, lo tengo que reconocer al final. ¿Cuál crees que ahora mismo, para ser un frontend, que salen como, como esporas, para mí como un desarrollador de, de backend, ¿cómo crees que se puede llegar a ser realmente un buen eh, frontend? Bueno, lo primero de todo creo que te tienes que olvidar del frontend, para ser un buen frontend, es, es fundamental. Antes de llegar al frontend tienes que estudiar un montón de cosas, que repito mucho, que como el código limpio, principios de diseño, programación orientada a objetos, testing técnicas como TDD. Tienes un montón de cosas, de bases, que tienes que entrar antes de, de aterrizar en estos frameworks tan de moda y demás y ser un, un front con barba. Y, decir... ¿Y realmente crees que se nota después la gente con la que has trabajado? ¿Se nota realmente esas bases para llegar a...? Es totalmente diferenciada a nivel de productividad, a nivel del código que, que generan, lo rápido que lo entienden otras personas, lo extensible que es te da unas formas que al final hacen que, que tus aplicaciones sean mucho más eh, mantenibles, que recordamos, esto se, lo digo siempre, estamos más del 80% del tiempo leyendo el código, no escribiéndolo, y, y la, la definición que me gusta a mí mucho de, de, de programación, que es programar es eh, contarle a otro programador lo que quieres es que haga la máquina, si sigues esas dos cosas ya verás que las bases son fundamentales. Cierto. Llegamos al mundo front end ahora mismo estamos en una lucha, parece que ya por lo menos muchos de los candidatos han desaparecido, pero tenemos una serie de framework candidatos a imponerse. Tenemos Bue, tenemos React, tenemos Angular, uno que se llama Bosque, no, que se, no sé si es broma o no es broma. Eh, ¿Cuál es tu ganador? ¿Cuál crees que, que va a ser el ganador que se imponga? Si sí, a lo mejor va a haber algún ganador. A ver, la respuesta... Eh, fáciles depende, ¿no? Porque cada uno tiene como su, su contexto. Para contextos eh, empresariales en los que no tienes, eh, por ejemplo, mucha supervisión y no tienes de, de muchos equipos, cuando tienes a mucha gente y demás, Angular es un framework que te da un cajón con un montón de cosas ya eh, establecidas y estandarizadas y con. Eh, piezas oficiales de la librería, con lo cual te da un ecosistema que puedes hacer casi todo sin salirte de él, sin supervisión. React, por ejemplo, es un stack que tienes que configurarte tú las cosas, tomar más decisiones. Entonces, si tienes un buen equipo de técnicos que, con un seniority alto y tienes pocos equipos, puedes utilizar React, en mi opinión, como con una gran potencia. Si no, si lo quieres utilizar en, en un contexto más grande, pues tienes un esfuerzo más de, de definir, estandarizar, comunicar y demás, que creo que a veces puede, puede ser rentable. Yo, en definitiva, BUE, la verdad es que para mí es un framework que es joven todavía, entonces eh, la, la prudencia me dice que tenemos que seguir manejándonos entre Angular y, y React. Eh, hay que tener un ojo en Bue y ver cómo va evolucionando, pero de momento le saco de la ecuación y para mí el ganador es React. Creo que eh, evaluando a nivel de características lo que puedes hacer con las diferentes aplicaciones eh, de, de requisitos que puedes tener, de server-side rendering, de bundling, de si tienes CLI, casi todos están en el mismo punto de madurez, casi todos los frameworks, pero React tiene un puntito más eh, de experiencia de desarrollo. Eso, por ejemplo, comparándolo con Angular, eh, veo que tiene una, una frescura un, una cierta frescura en el uso cuando vas a hacer testing y cosas así. Eh, lo notas como que tiene mucho menos scaffolding, menos concepto, es, es más simple. Está, está muy, muy bien pensado para lo que es la Dev Experience. Perfecto. Has cambiado hace poco lo que hemos comentado, has dado un salto de, de ser un desarrollador en la casa, en Plain, Ahora es en Chapter Lead en Orange, una empresa tan grande como, como, eres, como es Orange. ¿Qué crees que te aporta, si, si crees que te ha aportado algo, tantos años como desarrollador en el puesto que estás desempeñando ahora mismo? Bueno, me, me parece que es, es un valor diferencial y fundamental. Por dos cosas. Una, por la empatía, que es súper importante para entender ponerte en el punto de vista de, de, de los técnicos. Y dos, para tener una visión potente de cómo, de cómo hacia dónde tiene que ir el desarrollo. Cómo eh, orientar tus equipos, eh, cómo eh, puedes decidir si tienes más gente o menos gente, de qué tipo, más senior o menos senior. Te da una visión de lo que te da más productividad porque lo has vivido desde las trincheras. Efectivamente, efectivamente. Muchas gracias Carlos por la charla, muchas gracias por volver al Play aunque sea temporalmente para esta .NET y esperamos verte en la siguiente, en la .net, que me han dicho que se maneja Wanda. Quizás como, como estás? está <risa> Muchísimas <risa> gracias a vosotros Es un placerazo y ojalá Venga más años porque es un eventazo Que no se puede perder nadie Muy bien organizado además a eh? Increíble <risa> Gracias